Desde pequeño siempre me he querido dedicar al mundo de la música. Es cosa de familia. Mi linaje viene de lejos. Ya veis que me llamo Wolfgang. ¿Como Mozart? No, no, no. Como Amadeus. De hecho, él es pariente mío. Lo llevo en los genes. La música forma parte de mí. Esto lo compuse con mi... mi... mi... Luego si me... sí sí sí si... Si me permites, hacer unas correcciones y entonces luego ya lo acoplaremos a la... Tengo una frase, y es que para mí la vida sin música sería un error. La, la, la, la, la... Llevo tres años en el estudio. Mis tareas incluían cuestiones esenciales como el suministro de la reintendencia cafeínica o la desprovisión de ácaros. Lo cierto es que para él no tenemos trabajo, así que le damos lo que a nosotros nos da pereza. Traer los cafés, fregar, pero se lo presentamos mejor para que el pobre no se deprima. Total, está tan complicada la cosa... Eh, tres años, pero ¿te pagan? Bueno, me han dicho que están en ello. No sé, habla con Marina. Ella es la que lleva el tema del ¿no? Habla con Xavi él se encarga más del tema del personal. Pero con el tiempo han decidido que mi sitio estaba en la de Wolfgang, ayudándole con el tema del sonido. Para él soy como el compañero del llanero solitario. Él es el llanero. Sí, bueno, en realidad el que hace el trabajo soy yo. Es que el becario no es apto para componer, y menos cuando me tienen a mí, que he creado obras que están en la mente de todos. ¿Y cuáles son esas obras? Pues los sonidos del waku waku. ¿Te acuerdas del tin, tin, tin, tin? Pues ese lo hice yo. Y lo peto. Yo lo que hago es conseguir los instrumentos, que tampoco son instrumentos de verdad, porque a Wolfgang le encanta experimentar. Perfecto para las armonías menores. Consígueme siete más, pero de las rojas. De lo contrario no conseguiremos ese bemol afinado. ¡Necesito ese bemol! Es que hay que reinventarse. Siempre estoy buscando nuevos sonidos. Ya tengo conocimientos de toda la música clásica, pero ahora uso referentes igual de grandes. Juan Magán, Florida, Pitbull... Los millones de personas que los escuchan no pueden estar equivocados. Su concentración es lo más importante. Su mente necesita muchos estímulos adecuados para funcionar y eso le afecta en muchas facetas. Mm, demasiado, tío. Muy dulce. Poca frutado. No su temperatura. Uy, qué poco carácter. Es un genio. No hay duda.